Merlina y su sarcástica crítica al sistema educativo Se estrenó en Netflix, Merlina La historia de la inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro Merlina Adams Y su trama gira alrededor de una ola de asesinatos Mientras hace nuevos amigos y enemigos en la academia nunca más Lo que más me pareció curioso en su primer capítulo es lo franca que es Con el sistema educativo el cual lo describe así No sé a quién se le ocurrió la retorcita idea ...de poner a cientos de adolescentes en escuelas mal financiadas... ...dirigidas por personas cuyos sueños murieron hace años... ...pero admiro el sadismo. Describe la escuela americana como un acto sádico... ...al colocar cientos de miles de jóvenes... ...en escuelas mal financiadas dirigidas por personas... ...que vieron morir sus sueños hace años... ...y suena cruel pero qué pasaría si tu pasión es enseñar y tú no puedes elegir qué puedes enseñar, sino los burócratas de los ministerios de educación los que dicen que deberías enseñar y que lo único que puedes elegir es algo accesorio, la metodología. Así como los maestros y dueños de colegios no pueden dejar de enseñar lo que les imponen a través de la coacción estatal. Los niños y jóvenes pasan sus vidas sin poder elegir nada de lo que sus maestros le enseñan. Como diría Merlina, es claramente un acto de sadismo que dura 10.000 horas en la vida de los niños del mundo. Por eso se hace necesaria la pregunta, ¿es lógico que los estados sigan imponiendo esos estándares curriculares que en el caso de Colombia hace más de 20 años no se cambian? ¿Deberían ver los procesos de formación de los niños más enfocados hacia los procesos de exploración, identificación y desarrollo del talento en lugar de seguir enseñando materias estériles? ¿Todos los niños deberían aprender lo mismo de manera obligatoria? ¿Un niño que es un talento en bicicross debería estar encerrado en un salón despejando ecuaciones? Ayúdenme a responder estas preguntas en los comentarios y véanse la serie que está buenísima. Y recuerden, el futuro es libertario.